Bueno, vamos a acceder al site que hemos creado en el anterior vídeo desde Drive. Como es lo último que he hecho, voy a reciente y lo tengo ahí. Lo abro. Vamos a ver ahora algunas opciones relativas a la navegación. Lo primero, aquí tenemos el nombre con el que aparece el site identificado en Drive. Esto lo podríamos eh, corregir o modificar, currículum de Miren, por ejemplo. Y aquí lo que escribiríamos sería lo que aparecería como nombre del site. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Para poder ver bien una de las opciones que vamos a comentar, una de las cosas que voy a hacer ahora es eh, modificar el fondo de la cabecera. Únicamente lo que voy a dar... Hacer es darle un fondo azul. No voy a tocar la imagen, aunque podríamos modificar también la imagen de fondo. Y eh, vamos a ir aquí a la izquierda a configuración de la navegación, o lo que es lo mismo, aquí a configuración. Hacemos clic y lo primero que tenemos es navegación, la barra de navegación donde queremos que aparezca, arriba. O en un lateral. Vemos que al decirle que aparezca en el lateral, aquí aparecen las tres rayitas y desaparecerán las páginas que aparecían aquí arriba en la parte superior. Si vamos arriba, podemos apreciar que hayan aparecido otra vez. Lo segundo es el color. Esta parte de aquí arriba, lo que es la barra de navegación, puede ser transparente, con lo cual... Se va a ver el color de fondo o la imagen de fondo de la cabecera, puede ser blanca, lo vemos ahora, o puede ser incluso negra. En algunos casos es importante, puede ser, digamos, vamos a puede ser transparente, pero en algunos casos es importante que, eh, que modifiquemos el color. Por ejemplo, vamos a ver ahora una segunda parte de las imágenes de marca. Si esta eh, si este currículum, eh, pues bueno, está este site, está dentro de una organización, eh, podemos subir el logotipo. Voy a subir el logotipo del centro. Y también podemos, podemos escribir un eh, texto alternativo para personas que no puedan ver el, el logo logo de EASO Politécnico A. Y eh, utilizar el color del logotipo en, su en tu tema. Si por ejemplo este es azul, tiene los azules, pues se va, lo que va a hacer es eh, que esos azules del tema se ajusten a los azules del logo. Y lo siguiente, subir eh, como icono de página. Pues vamos a ver ahora. Voy a subir también el mismo. Vamos a ver una cosa. Eh, el logo que he subido era, estaba en formato PNG, transparente. Con lo cual, eh, con el fondo que tenía azul, pues no se apreciaba bien. Ya en el momento que además he hecho clic para utilizar el color del logo, de logotipo en el tema, lo que es el texto, todo aquello que aparecía en azul, pues ya ahora ni se ve. Con lo cual, lo que nos va a interesar es que... Esa cabecera, en lugar de ser transparente, sea blanca para poder apreciar el logo. O, si no también, debería subir en un formato no transparente con el fondo deseado. Herramientas de lector. Aquí aparecen dos opciones. Y que es, la primera, mostrar hora de la última actualización de la página. La parte inferior... Eh, quien hace a la página podrá ver cuándo se actualizó por última vez. Y luego también mostrar un formulario de contacto. Estos son opcionales y cada uno decide si le interesan o no. Y lo último, mostrar enlaces de ancla. Los enlaces de ancla son marcadores para distintos elementos de las páginas. A los cuales luego podemos, eh, desde los cuales se puede generar un enlace justo a esa posición. Nos puede interesar. O no. Las siguientes análisis, y esto ya lo veremos en otro, eh, ya está en otro vídeo, eh, y requiere eh, combinarlo con Google Analytics. Y lo último, eh, muy reciente, que es mostrar un banner en la parte superior. Cuando le digo mostrar un banner, lo que puedo hacer es un anuncio que aparecerá. Este es el nuevo site y está en construcción, por ejemplo. ¿Mm? Puedo poner, definirle un color u otro, o puedo poner, digamos, lo voy a poner en rojo, por ejemplo, para que se vea bien. Le podré poner una, una etiqueta eh, con un botón. Podré llevar un enlace... Si le pongo un enlace, se abrirá una nueva pestaña. Pero por ahora lo voy a dejar ahí y lo voy a dejar en la... solo en la primera página. Y cerraré. Bueno, entonces aquí tenemos ese banner. Tenemos la cabecera. Tenemos bueno la, la barra de navegación. Y eh, comentar una cosa. El... Cuando aquí hemos puesto en imágenes de marca el una u otra imagen, esto se aparecerá cuando naveguemos en lugar del icono de, de sites de Google.